No yeah. yeah. se pues abandona un hermano aunque diga vete No se llama mala suerte apostar contra el 7 No se saldarán mi espalda con machete Nada que le deba a nadie, mejor que respeten Yo trabajo duro desde siempre Con el orgullo intacto levanto la frente Acepta tu puesto y respeta al caballero Cuando pase por tu lado quítate el puto sombrero Dinero y acero en sus manos. La peor puñalada te la dará un hermano. El peligro se aparece inofensivo y tu propio interés en contra del interés colectivo. Revivo el espíritu de unión. Yo por mi gente me arranco el corazón. Con la conciencia limpia y una aspiración. Alcanzar el Nirvana con esta meditación. Resuelvo mis problemas respirando. Gente buena y gente mala, y en todos los bandos. Mi hija duerme mientras tanto. Escribo hasta las tantas, pronto me levanto. Intento ocultar mi mal humor. Es temprano y suena el despertador. Desayuno mi dolor con queso y con la cara larga. Preparado para el peso que mi espalda carga. Mi padre es Dios, su casa es mi templo. No hay otra persona más que tomar como ejemplo. Programo dentro de mi mente. Hagas lo que hagas, hazlo, pero sé coherente. Y sé que son tiempos difíciles, pero es tu mente la que te pone los límites Mantente fiel a tus principios, cuida de tu gente Y nunca vayas por la espalda de quien va de frente Deja de hablarme de calle y llama a tu abuela La familia importa, tu música me la pela Vieja nueva escuela me dan su cobijo Respeta papá, pa' que te respeten tus hijos te pongo el flow contra las cuerdas. En 16 barras te arreglo todo el show de mierda. Ni el don de un genio ni un convenio con el ego. Solo soy un puerto en un mundo de ciegos. No, no, no. Y no me gusta a, de no, no, no. no a ti mismo. Al hablar de los demás dices más de ti mismo. Y no me gustas a ti mismo. Al hablar de los demás dices más de ti mismo. Intento no decir gilipolleces. Ya metí la pata demasiadas veces